Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, soy Sergio y esto es el canal de BluNi. En el vídeo de hoy vamos a ver una cocina muy bonita en forma de L y a continuación vamos a publicar otro vídeo con la cocina del vecino porque hemos hecho dos cocinas a la vez, dos cocinas que son simétricas pero que debido a las preferencias de cada uno de los dueños de sus cocinas pues han sido ligeramente diferentes tanto en nivel estético como a nivel de distribución. Quédate con nosotros y vamos a verlo. esta es una cocina en forma de L entonces vamos a ir viendo un poquito cómo se ha hecho y diferencias que luego veremos en la siguiente cocina que veremos en el siguiente vídeo entonces de salida aquí la puerta ha sido una puerta que va corredera escondida en el tabique entonces pues bueno eso permite que al no tener una puerta batiente que habrá dentro de la cocina nos ha permitido poner el frigorífico justo pegado a la puerta poner el frigorífico justo pegado a la puerta también nos permite igualmente tener el columna de horno y micro pegado al columna de despensero y poder abrirlos a través de de una bola, entonces con una gola puedes meter la mano y abres el uno y el otro y tienes tus cajones despenseros con toda tu comida perfectamente ordenada en la zona de aguas aquí sí que hemos ido muy muy muy justos de medida prácticamente hemos ido al milímetro y tenemos nuestro lavavajillas un mueble fregadero de ancho especial pero que nos permite meter una poza de 50 el mueble de 60 es el mueble estándar donde se coloca la poza de 50 pero hay 10 centímetros de diferencia entonces a veces cuando la cocina va justa, pues sacrificamos un poquito de ese mueble, se hace un poquito a medida especial para poder meter la poza a pesar de que el mueble sea especial. ¿Y todo eso para qué? Todo eso para poder meter dos muebles cajoneros de 90. En una cocina la comodidad te la da... Los cajones, entonces, pues bueno, en este caso se han elegido dos muebles cajones de 90, mientras que veremos en la próxima cocina que la decisión ha sido completamente diferente. Entonces, estos muebles cajones de 90 son muy anchos y caben pues, muchas cosas. En el primer gavetero o en el primer cacerolero han ido lo que son los escurreplatos, lo que son las ollas. En el segundo cacerolero tienes todas las sartenes, en el tercer cacerolero tienes eh, más sartenes, más planchas y más cosas, y luego tienes dos estupendos cuberteros de 90 centímetros, que son unos cuberteros magníficos, porque, porque bueno abres el cubertero y ves todo directamente, lo tienes todo a la vista. Respecto a los muebles altos, pues siempre han sido muebles altos de puerta y balda, como hacemos habitualmente, y cuando llegamos al rincón también tenemos diferencia con lo que veremos en la siguiente cocina. Entonces la solución del rincón en el mueble alto ha sido un mueblecito alto, en que va pegado a lo que es la línea de columnas, y un mueble alto que ha sido un mueble alto rinconero ciego, entonces este es este mueble, tienes un buen acceso frontal y tienes un pequeño acceso al mueble lateral. ¿Y por qué no se ha hecho un mueble rinconero de dos puertas como es más habitual? Porque aquí detrás tenemos un pilar, entonces como tenemos un pilar, pues haber hecho ese mueble rinconero no se hubiera aprovechado muy bien, entonces así nos ha quedado un aprovechamiento que hemos considerado que ha sido mejor. A nivel de encimera, tenemos una encimera y un frente de Exton, que es la marca de encimeras de Grupo Porcelanosa. Y bueno, es un acabado mate en color oscuro. A nivel de colores, los muebles bajos y las columnas van en este gris que se llama Fango Maximat, que es un color con tacto seda y con propiedades antihuellas. Mientras que los muebles santos han venido en esta imitación de Nogal que se llama Noche América. Todas las puertas en 22mm y por supuesto la forma de abrirlas mediante el sistema Gola de apertura sin tirador. Finalmente, vamos a hablar también de los electrodomésticos, entonces los electrodomésticos hay que destacar por una parte el fregadero, que os ha sacado en un color muy similar al de la encimera, es un fregadero bajo encimera sintético de la marca Blanco, y la placa, que también es un poquito especial, la placa es una placa de AEG y es el tope de gama de AEG en 60 centímetros. entonces tiene un panel electrónico con muchas más prestaciones donde puedes... Eh, incluso tener una función de cocción asistida que quieres hacer un bistec y poco hecho, o muy hecho, o completamente pasado, le puedes decir a la placa cómo lo quieres, y eh, ella cocina por ti. Pero la verdad es que si te gusta cocinar, a la hora de ser prácticos, es mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más a tu gusto, si no tener una función asistida, lo hacemos como siempre, haciéndolo tú mismo. Finalmente, hay que destacar la zona para comer. Entonces, la zona para comer tenemos en nuestro televisor tenemos tres sillas y tenemos una península. Una península es una mesa que va fija. Entonces Se ha hecho una península porque en lugar de tener cuatro patas nos permite tener una única pata y en consecuencia cuando estáis tres personas comiendo, pues con una sola pata es mucho más cómodo que tener que ir peleándose cómo esquivar esas cuatro patas. Entonces, esta mesa eh, se ha hecho a juego de los muebles altos, pero el material es completamente diferente. Es decir, las puertas son puertas, no es un material apto para darle con un estropajo como va a ser esa mesa, porque esa mesa es una encimera con forma y tamaño y dimensiones adecuadas que las que nosotros hemos valorado. Entonces, esa mesa te permite comer encima de ella todos los días sin mantel directamente, apoyar los brazos tranquilamente porque es una encimera de encimeras cálidas, es decir, no está fría como si hubiéramos hecho una encimera de piedra, y luego te permite recoger la vajilla y limpiarla y fregarla con un estropajo, porque no es un tablero, no es una balda, sino que es una encimera laminada, entonces pero te va a juego lo que sería la puerta de los muebles altos y además de lo que es la mesa tenemos pues bueno una de las sillas que más vendemos a nivel de cocina que es la silla Basil de Caligaris, en este caso es una silla que va a juego con los colores de la cocina y las patas van en negro a juego con las bolas y los zócalos de la cocina. Último detalle antes de acabar la iluminación, la iluminación de esta cocina se ha hecho mediante focos pequeñitos Varios focos pequeñitos y la temperatura de color de los focos ha sido cálida. Por eso ves la madera más marrón y más suave. Si te ha gustado esta cocina, dale al like. Si te gusta nuestro canal, suscríbete. Te dejo aquí el logotipo. Y vamos a ver a continuación la siguiente cocina, que es la cocina de tienda del vecino, que es simétrica, que tiene la misma forma de L, el mismo tamaño, pero que las soluciones que ha decidido para esta cocina son completamente diferentes a la de esta. Vamos a verla.